Mírenlo, mírenlo, acá están. Dijo Escudero, no quieren que se sepa la verdad, Claudio. Es así. La gente no quiere que se sepa, pero nosotros estamos empecinados, empeñados en que sepan la verdad. Y empoderados. Usted, que está ahí en su casa, se va a enterar hoy de cómo está siendo manipulado a través de mensajes subliminales. Ah, bueno. Cosas a las que nadie le presta atención. Hoy vamos a hablar quieren? de lo que se llama Backmasking. Son lo sí. que popularmente se denomina mensajes subliminares u ocultos sí. en el audio este, de las canciones o de los programas. Ajá. Nace allá por el 1950, cuando se empieza a instrumentar todo lo que es la tecnología para el audio. Sí. Uno de los pioneros son los Beatles. Muy bien. Y ahí nace esta teoría que decíamos hace unas semanas nada más sobre la muerte de Paul de McCartney. Paul McCartney ¿no? Ellos Ajá. ocultaron en las canciones eh, mensajes, mensajes subliminales, subliminales diciendo uh -huh. que Paul McCartney se había muerto. Bien. Hoy lo que traemos. Es como la industria discográfica y de algunos programas de televisión Nos trastorna un poco la cabeza con estos mensajes Pero no nos damos cuenta, digo, yo siento que no, mi sobrina no. está mirando un dibujito animado Se da vuelta, agarra un cuchillo y me caga cuchillazo no, claro Eso que es no. porque le llega un mensaje subliminal Esta técnica consiste en poner mensajes a la inversa Es decir, usted lo graba para el derecho, digamos Sí, ¿no? dice, para el... te voy a matar Muy bien, ¿Qué, agarra qué, eso, pone 100% académico. reversa no sabría cómo se dice. Al no, Rewind. Re bueno, Rewind. Claro, claro. Lo pegan sí. y usted lo escucha al derecho, digamos. Ah, ¿Entiendes? Escucha sentido. el tema bien, pero está sonando el mensaje al Subliminal. Revés. Muy bien, no sé si lo dijo al derecho o al revés porque no se entendió mucho No, no se le entendió nada, pero claro. puso las letras donde iban Que eso ya es un gran beneficio no, sí, no. Sí. Vamos a ver la primera parte del informe entonces Sí, se lo he traído aquí Muy bien, acá nos trajo entonces el videotape ¿No? Ah, no, pero esperen <risa> El cassette sí. Es un ¿Tenemos la tecnología suficiente como para pasar escuchar, esto? tenemos todo lo que audio? haga para escuchar la música? <ríe> sí, bueno, revés. bueno. Pero pensé que teníamos sí un sí, video, que, un CD. Tengo que agarrar una lapicera y No está rebobinado. Magui, ¿lo puede rebobinar si tiene una lapicera, por, por favor? Por favor, que me lo rebobine rápido. Está. Rebobínenlo. Y en un esfuerzo de producción, sí. convertiremos ese cassette de audio en audio y video. Esto no lo hace nadie. ¿Sí? No, no, pero Solamente es la universidad... Se puede hacer todo eso, Claudio. Por mí Creo. más y al mismo precio. Ah, no sé si mucho más. <ríe> sí. Vamos a ver entonces la primera parte de este informe. Sí, Canciones... espere, Espera, espera, un segundo. Sí. Estamos terminando de reboinarlo Ah, bueno, Bien. bueno, reubinarlo. Ahora sí, no, ahora sí. De repente una canción para niñitos inocentes es más que una simple canción de cuna que sirve a los muchachos a quedarse dormidos. Sí, señor, señora. Sepa usted que cada palabra tiene un significado que va más allá y que alguna vez fue inventada por una mente siniestra que quería hacer de este mundo un nido de psicópatas, y quién sabe, a lo mejor ya lo logró. Libre soy. La película de animación Frozen, producida por Disney, se ha convertido en un enorme éxito de taquilla, al recaudar más de mil millones en todo el mundo. Ah, escuchen la normal. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy. Ahora al revés, dejaré el video original en la descripción para que lo vean completo en el canal de la verdadera creadora del vídeo. Y, te quiero yo, Barney y sus amigos fue una serie de televisión infantil en la cual un gran dinosaurio Violeta vive aventuras junto a sus amigos. Se estrenó el 6 de abril de 1992 por PBS, y cuenta con el personaje del título de Barney, un Tyrannosaurus rex antropomórfico violeta que transmite mensajes educativos a través de canciones y pequeñas rutinas de baile. Una de las canciones más populares de Barney, o la más este quiero yo, quien de niño no se durmió con esta canción, a pesar de los años aún sigue siendo muy usada para dormir a los niños, pero ni esta canción se salva de los mensajes subliminales, escuchen normal. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor con un juego. Ahora al revés. Yo... En el mensaje lo más llamativo son estas dos frases, Heriberto se murió, salva el preámbulo. Según tengo entendido yo, Heriberto fue un pastor que murió de forma extraña, pero no lo tengo muy en claro. Lo único que tengo en claro es que tuvo que ver con la iglesia. No lo tengo muy en claro. Dice, ¿es usted el de la voz del informe? No, es un primo que tengo en España. Ah, que, que, que también, lo... Porque tenemos una red... Eh, ah, de gente que analiza mundial. lo paranormal. Es sí, sí, yo soy sí, representante en Argentina. Voy. Por favor. De todo lo que es paranormal. De Argentina soy yo. O sea, es yo nunca, nunca hubiese imaginado que Barney decía, Longa <risa> poro, No lo, lo sí, sí, sí, Claudio. No, sí. Es que eh. uno no lo percibe así nomás. No, no Tiene percibe. que tomarse el trabajo de dar vuelta el audio para empezar Ajá. a reconocer estos mensajes subliminales. Es increíble. Y eso, por ejemplo, puede hacer que un niño, una niña inocente que está mate mirando... Alguien. mate a alguien. Porque ese mensaje le llega directo. O sea, no sí, pasa sí, por sí. la intervención No, te ¿Vos? puede llegar a vos también. Bueno, ¿te das cuenta? Sucede que por ahí la gente mayor no está muy este, acostumbrada a ver programas infantiles, algunos sí. que sean padres. Pero claro. eso ya da niños de chiquito le está haciendo empezar a decodificar esos mensajes Hay que en tener su cuidado. mente. Por y ejemplo, bueno. un niño, mira, está mirando a Barney y de pronto se pone a llorar. La madre, ¿Qué te pasa? Murió Diverto, dice el nene. Claro. ¿Quién es Heriberto? ¿Heriberto murió? ¿Heriberto murió? ¿Y después? Porque lo llevan al psicólogo al nene, hacen hace todas dibujo esas cosas. de Barney con Heriberto muerto y todas esas cosas. Todas Esas cuestiones. Que no Exacto. sirven para nada. No les sirven, sirven para culpa nada. A los padres. ¿Quién es Heriberto? No se sabe. Es un pastor, que... Heriberto es un pastor. ¿Un pastor? ¿Qué, qué, no estás mirando no el sabe. foro, por favor, decías, eh, Sí, le... Pero el gallego ese dijo que no, no se el gallego ese? Parte de la producción de este programa. Bueno, perdón. ¿Por no el gallego ese? ¿Qué sé yo? Tenemos una segunda parte. El primer caso que se ha detectado sobre estos mensajes... Tiene que ver con Stay to Heaven, la canción de Led Zeppelin, llegar sí. al cielo, donde si uno la pasa al revés se escucha claramente que dice Bienvenidos a Tan", ¿no? ¡Epa! Es ahí, la discográfica sufrió una denuncia muy importante, obviamente luego se deslindaron de esto, pero sí, este es el primer caso y lo que se dice es que bueno hicieron un pacto con el diablo, ¿no? A través de, a, a cambio de éxito, a través de, de fama, de fortuna, a mí me se hace intercambio con el diablo y se ponen sí. estos mensajes subliminales en las canciones. Dicen, bueno, se dice que se, hay un disco entero de los pimpinelas que escuchado al revés, da una serie de recetas sí. de comida. De tortas, Ajá. por ejemplo, te da la, la torta de los 80 golpes, te la da en. No diga. Sí. La escuchás sí. al revés, el vete y da. Y lo escuchás al derecho. <ríe> Esto. Lo escuchás al revés es una receta de buñuelos de manzana. ¡Qué rico! Está bueno rico. Hablo, escuchándolo al revés. Por Pero eso. Es más lindo escucharlo al revés que el de Nuestras abuelas verdad. y nuestros abuelos que lo escuchaban cocinaban. ¿Por qué? Porque le no, daban la receta. Exacto. Sí, la Esto es ciencia. Sí, Vamos claro. a ver la segunda parte del informe. Sí, sí. Igualmente, puede que no sean satánicos, sino. Anticristo solamente. Ah, bueno, gracias a Dios, sí, sí, mucho sí. más tranquilo sí, me sí, es eso. Que hace igual, No, es anticristo. Anticristo. anticristo. Está muy bien. Vemos la segunda parte del informe, porque ahora hay algo que está muy de moda, la, la muñeca, la señora Juguete, algo así. La doctora Juguete. La doctora Juguete, Vemos ¿no? algo que tus pero hijos, tus hijas seguramente están mirando. Mirá. A ver... Doctora Juguetes. Esta niña que habla con los juguetes y cree que le hablan, no es normal, eso podemos admitirlo, pero no vengo a criticar la serie. Si escuchan la intro al revés podrás escuchar ciertos mensajes satánicos, por eso antes de ponerle esta serie infantil a tu hija mira la intro al revés. Escuchen normal. Ahora al revés. Impactante este, eh Si podés dormir esta noche porque estás mirando Imagen Platense Tremendo Claudio Porque claramente quien haya visto este informe hoy no puede dormir este mira mucho nuestra nutricionista. Sí, ¿por Valentina, ¿eh? porque dice, vas a engordar. <risa> bueno, se, lo pone, no sé si está se lo pone a algunos pacientes. No, creo que este relacionado a Valentina Martínez se lo, con Se con lo pone a los pacientes, después cuando venga a preguntarle. Ah, se sí, le pone la doctora juguete. Sí, sí, y a engordar. Y se le, y Mátala engordar, porque vas a engordar. Se vas a, engordar. Sí, a ese matalo, sí, porfa. Sí, sí. sí. Matalo, porfa, sí. Porfa, además. Es más canchero. Sí. Tiene tener un léxico un Por lo menos pide por favor, ¿no? ¿no? Sí, sí, aparte llega más a los chicos, así con aire más porfa onda, sí, como dicen los chicos ahora, ni sí, hablar. Por Conocido favorito. en argentino es el caso de Páez, por ejemplo, también uh -huh. en el tema Tumbas de la Gloria, donde pone algunos mensajes subliminales. Y él quiere ser como Jimi Hendrix, ¿no? Ajá. Este... Bueno, pero no no manda a matar a nadie. Bueno, bueno pero invoca ahí ese acto con sí. el diablo tentándolo a decir a ver si me das el talento de Jimi Hendrix. Ah, porque no sé si sí, tentando sí, al sí, diablo. Sí. Y los casos de Yuya, que no lo hemos llegado a poner acá porque todos los vieron en mala calidad. Pero los no, de pero Yuya, no. que de, de, escuchando al revés, te manda a matar hay que a que estar también. muy atentos, porque sin querer nosotros mismos podemos emitir a veces mensajes subliminales. La verdad que yo estoy sorprendido. Tiene que ver a veces... Audio? La... Sí, sí, atención, sí. ¿eh? ¿Qué pasa? Atención porque acá con la gente de producción con el control, con la leyenda del BTR, Sí. hemos detectado mensajes subliminales también. ¿Eh? Sí, en canciones acá. de niños. Atención, mira esto. A ver. Mira esto que te vamos a mostrar. Bueno, no diga, Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero.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 Ah, hablando bueno. yo lo adelanté al acá al revés lo adelanté acá Perdón, para que lo Escudero, sepa. si escuchamos al revés si usted escucha, escucha Macri, la columna de Escudero al revés es el discurso de Macri. se da cuenta que es un enviado de Mauricio no. Macri bueno eh, no sé, ¿Algo esa te decir. la debo esa te la debo no, no, esa te la debo cosas de Macri esa te la debo su columna al revés es un discurso de Macri Escuchen esto y se van a enterar lo que pasa la semana no, que viene favor. en el Ministerio de Economía. ¿eh? Por favor, no amenace. Impresentable. Bueno, impresionante, juero, Gracias. ¿Sabe gracias qué por pasa? venir oh, a qué este gracias. Ahí, Como fue el presidente es como ir a la carnicería un ratito antes de que cierre. Porque el carnicero te vende lo que quiere y te cobra lo que se le canta. No, bueno, escudero. Mire la metáfora que metió. Sí, que no. Es así, es tal bueno, cual, es tal cual. Gracias bueno, por venir. Nos eh. reencontraremos. Sí, la semana la que próxima. viene, gracias. Eh, ¿Se queda acá que después le vamos a estar preguntando sobre dietas que se hizo sí. alguna vez? No, porque tengo reunión con Sturzenegger. No, bueno, te maneja la papota, escudero. Yo estoy sorprendido, la verdad que la columna de escudero al revés es un discurso de Macri. La verdad, no lo podemos creer. Estamos todos sorprendidos.